He estado repasando un poquito de banjo, como siempre tengo temporadas sin banjo, temporadas que toco más la guitarra, temporadas que no toco nada y bueno, desde que he empezado de nuevo la, la rutina pues he retomado el banjo y estoy repasando un temita que bueno, lo tengo aquí desde hace un montón de tiempo, me lo aprendí pero ya se me ha olvidado y lo he estado repasando eh, que es uno del eh, Woody Guthrie, que se llama This land is your land. Eh, una especie de himno un poquito así um, izquierdoso eh, de Estados Unidos. ¿vale? This land is your land. Cuando eh, Obama tomó posesión del cargo, estamos hablando, no me acuerdo qué año, 2016 o, o por ahí, eh, o sería antes probablemente. El, tanto Pete Seeger como, como Bruce Springsteen tocaron este, este temita ¿vale? Es decir, que es una cosa un poquito así izquierdosilla Tiene una, una línea que la podríamos decir como que directamente comunista y, Pero que es muy graciosa Porque dice, llegué a un sitio y había un, una, una placa que decía propiedad privada Dice, pero lo ponía en este lado, en el otro no Con lo cual... This land is, it was made for you and me. Es decir, que como no lo ponen el otro lado, en este lado, sin el otro no, pues para adelante, como los de Alicante. En fin, que eh, como tema es muy, muy pegadizo, independientemente de cosas políticas y e historietas, como tema es muy pegadizo, lo habréis escuchado seguramente. Y bueno, eh, esto es una adaptación al banjo que hizo Tony Trishka. Y yo la, voy, lo que voy a hacer es leer la tabulatura. No la voy a poder dar porque aquí pone que tiene copyright. Eh, no lo pone, no lo sé Vamos, yo prefiero no, no daros la tabulatura Aprenderla de, de lo que yo estoy tocando Vamos, lo, lo que voy a estar diciendo es exactamente los dedos que pongo y dónde los pongo Con lo cual visualmente va a ser si le echáis un poquito de, de tiempo lo, lo sacáis seguro ¿Vale? Bueno, pues sin más dilación Lo toco primero y luego lo desmenuzamos <risa> Esto es el tema. Eh, bueno, los dos primeros compases. Voy a utilizar mucho el pulgar. Voy a hacer... 0, 2, 0, 1. 0, 2, 0, 1. 0, 2, 0, 2, no. 0, 2, 0, 2, 0, 1. Y ahora un rolito. Primero backward y, perdón, backward y luego forward. Voy a pellizcar la primera y la segunda manteniendo esta postura. Esta postura es un do parcial, ¿vale? Traste dos de la primera, traste uno de la segunda. venía de aquí y ahora pellizco y vuelvo a la tercera. Hago 0, 2 y ahora un slide 2-3 y pellizco la, la primera y la segunda al aire vale de momento ahora voy a meter esto que es de transición que es de lo más raro vale de todo de todo el tema es cero cero cero cero cero cero cero y pellizco de manera que hago para entrar a la siguiente parte que sería un, un re entonces un re séptima entonces esto lo repito es cero primera eh, perdón, primera, quinta 0 segunda, cero primera 0 tercera, 0 cuarta 0 primera otra vez 0 tercera y pellizco eh, primera y segunda y ahora voy a meter el acorde de Re que voy a hacer ¿vale? ahí está el tiempo que me voy a quedar en Re y es un de nuevo un Forward y luego un Backward empiezo con un Forward y ahora y aquí ya es cuando he metido el Backward ¿vale? y ahora está al aire también. Repito. Eh, se me ha escapado otra vez. Eso. Y ahora, con la tercera al aire, vuelvo a hacer como al principio. Y el slide este que, que habíamos hecho en el compás 4, exactamente igual. ¿Vale? Repito. Estoy todavía en el compás 8 y antes de entrar en el compás 9, que sería la segunda parte, de, de transición hago 0, 0, 0. Pero en este caso no voy a meter la tercera y la cuarta, sino que voy a meter la segunda y la tercera. ¿vale? Y luego ya es casi, casi igual. Y repetiría. Entonces, enterito. empezaría lo que sería eh, la segunda parte, que es una repetición. Bueno, pues eh, estamos en la parte 2 ya. Parte 2 y conclusión. Vamos a hacerlo todo junto para no, no liarnos mucho. El inicio es prácticamente igual que la, que la parte 1. O sea, el, Digamos, compás 10, 11, 12, 13 son idénticos a, a lo que sería la parte, la parte primera. Y luego ya vamos a resolver volviendo a un, al re séptima y finalmente sol, ¿vale? Entonces, veníamos de aquí, del final de la, de la parte 1. Estábamos aquí y era donde iniciábamos la, la siguiente parte, que es el, ya es el compás 10. Todo igual, igual. lo que es distinto lo que vamos a hacer es un acorde de re séptima 2 en la tercera 1 en, en, la, en la segunda hago 2, 1, 2, 0 quinta al aire 1 levanto el, el dedo de la tercera cuerda y ahora me voy a ir a la cuerda cuarta y voy a hacer 4, 0, 4 Dos en la tercera, sol al aire y ya completo con un rol. Vale, de manera que nos quedaría, estábamos aquí. ya si queremos volvemos a empezar entonces todo completo quedaría así